Eh, cómo estructurar las metas, o sea, cómo tienes que estructurarlas para tu año nuevo, qué es lo que tienes que hacer. Eh, es una metodología, es una metodología que utilizamos para nosotros, para nuestras empresas, para nuestros clientes y pues en nuestra vida en general, ¿verdad? Entonces, eh, es metodología. Y ya terminó el año, sí. se pasó muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, pues cada vez pasan más rápido los años y lo importante es que sientas esa sensación de que realmente lo que estructura. Estructuraste desde el año pasado A este, pues realmente estuviste avanzando Y que todo el tiempo estuviste pensando En cómo ser mejor todo el tiempo Sí, cómo no, fíjate que va a ser muy interesante Hoy que chequemos las metas Del año pasado, o sea El, el, el cristaliza tus sueños Del año pasado para compararlo contra, contra Cómo quedamos actualmente Y va a, estar, va a estar interesante, es lo padre De, de seguir la metodología que te vamos a, a Enseñar, porque pues ahí se puede ver Los avances que si sí lograste sí. Que no lograste, ponerle los las palomitas del check, ¿verdad? Sí, es correcto. Y pues bueno, vamos a empezar. Eh, la metodología se llama Cristaliza tus sueños. Es parte de, de la ciencia para lograr todas tus metas. Es una estructura de metas. Eh, de esta metodología han salido mucho dinero para muchos clientes, para nosotros, para la gente que lee, que ha tomado los talleres. Este, han salido muchos libros, han salido muchos negocios, han salido muchas cosas muy poderosas. Entonces, eh, lo que vas a aprender el día de hoy, la metodología, pues es muy, muy, muy gratificante y muy poderosa. Entonces empezamos. El primer paso de, para estructurar tus metas y que puedas tener el mejor año de tu vida es reconocerte. ¿Cuáles son las cinco cosas por las cuales me reconozco, te reconoces? ¿Y por qué son importantes las cinco cosas con las que te reconoces? Porque en los momentos donde te sientes aguitado... Ayudan. Eh, ahora, si eres overachiever como Misa, como yo, o sea que es como un check cada que logras algo, te sirve, ¿verdad? Y te ayuda, porque si sí, de repente dices, ok, sí, no logré todo esto, pero logré esto, entonces a mí me ayuda para poder como aterrizar y decir, ok, bueno, no logré todo lo que quería, pero logré estas cosas más importantes. Ah. Y pues bueno, vamos a empezar con la escuela son las cinco cosas? Que te reconoces de este año. ¿O querías decir algo antes? No, sí. Eh, antes de, de eso quería comentarte que muchas de las veces o mucho de lo que nos pasa a nosotros con los clientes y con los empresarios a los cuales ayudamos, es que lo más complejo para ellos como todo el tiempo están operando, todo el tiempo están buscando cómo hacer nuevos negocios, cómo, hacer, cómo vender más. Eh, sí, fíjate que muchas, muchos de los clientes que tenemos no se reconocen, o sea... Usualmente como empresario nadie te da la palmadita en la espalda, o sea, nadie te dice bien hecho, nadie, pues ni siquiera los empleados le dicen a uno, oye, qué gracias, qué padre, este te reconozco esto, esto, sino es, dame, dame, dame. Entonces, pues este es un, un alto en el camino para poder verificar qué sí hiciste bien y qué quieres para lograr para el próximo año, ¿no? Eso es, claro. es muy, muy poderoso, muy, muy buen comentario, misa. Pues bueno, cinco cosas en las que te reconoces. Pude comprar más bienes raíces que nunca en la historia de mi vida. Eh, escribí mi segundo libro. Eh, Tus academias. Ayer acabaste academias, tu academia. Eso es todo. Tan rápido. ¿Sí? Creo que la debía haber terminado mucho antes. <risa> Pero ya la terminé. Sí, ya la terminé. Eh, yo pienso que lo que comentábamos la vez pasada que que pienso yo que me he vuelto una persona más sabia al escuchar podríamos decirlo de esa forma y pues yo pienso que esas son las principales que me podría reconocer en este año ok ¿cuáles bien. son las tuyas? pues escribí tres libros o sea uno en coautoría contigo eh, ¿no fueron cinco libros este año? cinco libros cinco libros este año eh, más dos de coautoría eh, pues los bienes raíces también eh, los negocios pues triplicaron ventas en su mayoría, eh, vendimos todo lo que traíamos pendiente ¿eh? de oh, los huevo. terrenos, y... <risa> <risa> las camionetas, los carros, las casas, fíjate yo pienso que ese es un punto también importante, vendí muchas cosas que siento que ya se necesitaban renovar, entonces claro. son cosas que, que agradezco, o sea, esas son las cosas principales que... que que me siento muy orgulloso, la verdad me siento muy orgulloso de los coaches, de los empresarios de los logros que han tenido eh, tengo clientes que han que este año llegaron a los 2 billones de dólares en ventas, o sea me siento muy muy agradecido, muy, y pues reconozco o sea la verdad no, no me cuesta tanto trabajo reconocerme <risa> tal vez el disfrutarlo como que no, es mi mayor este superpoder, pero siento que el reconocerme pues sí, como que lo hago constantemente. Me falta más el disfrutar, ¿no? Como que ese es el punto principal. Sí, pues, lo que mencionábamos ayer, verdad, que me preguntabas de cómo te sientes al terminar tus academias y yo te decía, pues, es como un check para mí, porque nosotros estamos acostumbrados a ganar. O sea, sabemos que la enseñanza que tuvimos, pues, es de ganar y siempre estamos buscando cómo ser mejor, cómo ganar y cómo poder hacer las cosas de mejor forma. Que cuando cumples algo, pues, es un check más. Pero sí es esa parte en el cual tú lo mencionas que a veces tienes que detenerte un momento y disfrutar el momento también para que se te quede más grabado. Claro. Y pues bueno, vamos con el siguiente punto. Es tienes que escribir tus 50 metas. Se llama el ejercicio de la varita mágica. Tienes que agarrar eh, una hoja de papel, puedes comprar el libro de que saliste tus sueños. Ahí viene todo el libro de trabajo, o en Amazon, o en la página web, www.empresarioaltredimiento.com. Hoy te la ponen aquí abajo y en la, la página web, porfas, o el link de Amazon. Eh, el chiste es que hagas toda tu estructura para tus metas, eso es muy, muy, muy poderoso. Escribe tus 50 metas. Eh, agarra un papel, agarra una pluma, pum, escribe cinco meta, 50 metas. Eh, no pienses en si es a 1, 5, 10 años, sino escribe 50 metros si quieres lograr. Entonces, eh, yo pienso que este ejercicio es de los más Más poderosos. O sea, estructurarlas obviamente sí, pero escribirlas 50 metros en papel y darte cuenta que hay muchas cosas que has logrado y hay veces que cuesta trabajo escribirlas, ¿no? O sea, es, claro. ay, bueno, me faltó esto, me faltó esto, pero. pero pues no sé, pero es muy bonito el poder verlas y luego estar palomeando lo que ya lograste. Claro, y muchas de las veces te pones a pensarlo cuando estás haciendo el ejercicio y es como que, ah, lo voy a escribir y no vas por acabar el ejercicio, pero tienes que entender la importancia de esto. Yo recuerdo hace seis años que hice por primera vez este ejercicio. Realmente fue algo poderoso porque incluso la pareja que tengo actualmente las casas que tengo actualmente o los bienes raíces que tengo, el lugar en donde trabajo y las personas con las que me rodeo fue un diseño de ese de ese, de ese ejercicio y realmente ahorita que lo comparo y lo veo de la primera vez que lo, que lo hice ahorita pues realmente todo se ha cumplido y, y gracias pues a en parte a todo lo que hemos trabajado y todo cómo has diseñado toda esta parte de tu vida entonces cuando tú empiezas a hacer las metas y las empiezas a estructurar Tienes que pensar en que realmente estás diseñando Un estilo de vida Tener el mejor año de la historia Es cuestión de diseño O sea, tú diseñas la vida que quieres Tú diseñas con quién quieres estar Con quién no quieres estar Tú diseñas eh, Lo que quieres de tu negocio Lo que quieres de todos tus Tus relaciones, los viajes O sea, es, es un diseño Entonces es muy importante que entiendas Cuando empieces a escribir Lo que va a pasar en tu cerebro es claridad Claridad básicamente es saber qué quieres. El otro día eh, platicaba con un empresario y me decía: Es que no sé qué quiero. Bueno, a ver, anótalo. Empieza a anotar qué, qué cosas te gustaría tener. Pam, pam, pam. Y eh, él empezó a tener claridad de hacia dónde iba. Decía: Ah, ok. Bueno, no, sí quiero esto. Porque me decía: Es que no sé si irme a Estados Unidos, a Canadá o a México. Y ya le empecé a preguntar y le empecé a hacer el de Cristaliza Tus Sueños, le empecé a estructurar. Y él se dio cuenta que en cuestión de medio día se definió 10 años de su vida. dijo, no, voy a vivir en México, voy a tener casa en Estados Unidos, voy a visitar Canadá cada tres, eh, tres veces al año. O sea, lo poderoso de esos eh, 50 metas es que te da claridad de a dónde quieres ir. Claro, Ese es el punto principal, ¿verdad? Y pues bueno, eh, claridad y el siguiente paso es equilibrio. O sea, tienes que buscar qué metas tienes... Ya que pusiste las 50 metas... O sea, el primer paso es varita mágica. Escribe 50 cosas que quieres, no que puedes. Hay muy, mucha diferencia en lo que puedes y en lo que quieres. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Pues lo que puedes es lo que ya tienes ahorita acceso en este momento. Y lo que quieres es qué vas a hacer diferente para poder hacer que las cosas se logren. Y, y el puedes tiene mucho que ver con las creencias limitantes. O sea, el puedes es... Pues actualmente gano un millón mensual. Ok. ¿Qué puedo? Pues esto, esto, esto, esto. Okay. ¿Qué quiero? No? Pues quiero eh, 10, 15, 20 millones. Ok, es muy distinto. Entonces es muy distinto la, el, el enfoque cuando pones lo que quieres en lugar de lo que puedes. Claro. Para tener el mejor año de tu vida tienes que buscar lo que quieres. O sea, enfócate en eso. Número dos es equilibrio. O sea, tienes que ver cuántas metas tienes a un año, cuántas metas tienes a cinco y cuántas metas tienes a diez. ¿Qué sigue después, Misa. Después de, de unos 5 y 10, tienes que clasificarlas. ¿Cuáles son personales? ¿Cuáles son familiares? ¿Cuáles son espirituales? ¿Cuáles son económicas? y ¿Cuáles son físicas? Claro. Tú puedes poner las metas que tú quieras, ¿verdad? Pero el, el chiste es que estés en equilibrio, que no tengas mucho dinero y estés gordo. Pues no, o sea, las dos, ¿qué quieres? Eh, ¿Salud o dinero? Pues las dos. ¿Qué quieres? ¿Amor, salud o dinero? Pues las tres. Se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? El chiste es que tú primero diseñes estructuras... Y tengas claridad en cuanto al equilibrio, ¿verdad? Porque para mí el, el, el ganar dinero es, es importante, pero el estar bien físicamente es igual o más importante. Entonces, enfócate en estar bien físicamente, enfócate en mejorar constantemente, enfócate en dar tu caridad, enfócate en pasar tiempo en familia, estar tiempo con familia. Yo pienso que es un equilibrio. O sea, y se pero, puede todo, ¿verdad? ¿eh? Sí, si es, bueno. es que lo diseñes. O sea, muchos empresarios, no, no tengo tiempo y no puedo claro que se pueden, chiste si es que quieras hacerlo y que lo diseñes y lo estructures. Sí, sí, es correcto. Y se va a dar en la medida en la que tú quieras. O sea, como ahorita lo mencionábamos, es lo que tú quieres, pero va a darse en la medida en la que tú le prestes atención y que realmente hagas lo que tengas que hacer para que se cumpla. Y pues obviamente ya que lo tienes diseñado, ya que lo tienes clasificado, pues ahora es momento de tomar la acción. Claro. Después de eso ya es, es, es hora y es momento de que entiendas esa línea tan delgada entre sí está bien que lo escribas, sí está bien que lo diseñes, pero ahora llévalo a la acción. Claro, eh, es importante que entiendas que, que cuando tú estructuras las metas con la metodología que te estamos enseñando, vas a empezar a tener los mejores años de tu vida, o sea, vas a empezar a lograr cosas no importando qué edad tengas en este momento, el chiste es que las estructures y el chiste es que empieces a planificar que esas metas se van a dar, o sea, Estructura tu vida para que tenga éxito O sea, planeala Y pues bueno, entonces, ya que estructuras ya Primero, ya que mmm, Las clasificaste Por calidad, por De dinero, personales Y unos 5 y 10, ahora lo que vas a hacer es Vas a poner las cinco metas principales Pero las vas a poner con la metodología SMART Que es específicas, medibles, alcanzables Orientadas a resultados con tiempo Nosotros le ponemos positivas en tiempo presente Y positivas en tiempo presente primera y en primera persona, persona y que si vas a pensar es mejor que pienses en grande es correcto entonces por favor eh, las tienes que poner las cinco metas principales a un año las cinco metas principales a cinco años y las cinco metas principales a diez años fíjense que, que ayer que estaba revisando todas las metas de mis socios de la eh, gente que colabora con nosotros y veía todo lo que han logrado, o sea, a mí me da mucho gusto porque el ver, oye, pues quiero ganar tanto, quiero tener tal carro, quiero hacer esto y, y ver que se cumplen es muy, muy poderoso. Yo estaba revisando las mías y el ver los libros escritos que ya tenemos y lo que hemos logrado ayudando a eso, es un diseño, o sea, no ha sido fortuito, no ha sido obra de la casualidad, sino es una estructura, es un diseño que hemos estado haciendo y que está diseñado para tener éxito porque ayuda a mucha gente eso es lo poderoso de esto ¿eh? o sea pones metas a un año pones metas a cinco años pones metas a diez y año con año los vas revisando claro entonces cinco metas principales a un año con la metodología SMART que es específico medible alcanzable en todos resultados tiempo presente eh, positivas primera persona y piensa en grande y piensa en grande entonces, no sé si quieres dar un ejemplo de cómo poner una meta smart. Sí, pues básicamente, eh, por ejemplo, yo ahorita tengo pensado en este año comprarme mi carro Dodge Challenger. Entonces, eh, pues primero que nada es decir que yo, o sea, yo quiero mi carro Dodge Challenger 2017, color negro, con rines plateados, eh, porque tienes que ser demasiado específico qué es lo que quieres, porque muchas de las veces... Uno dice, oye, ¿sabes que Quiero esto Pero no eres demasiado específico Y el universo es tan poderoso que te manda Pero lo que realmente tú pensaste Y probablemente lo que tú pensaste en ese momento No es lo que realmente quieres Entonces, Yo dije una vez me pasó con unos empresarios Me pasa constantemente, ¿verdad? Pero me gusta platicarte las historias para que entiendas el poder de esto eh, Me acuerdo que me dijo Yo quiero una moto Ah, ok, una moto de Harry Davidson Ah, muy bien, en 2022 si no sé okay. qué Muy bien, ya eh, lo escribió y literalmente le llegó una moto Harvey Davidson en una cajita de juguete de un regalo. Entonces tienes que entender que el, el, el universo tiene que ser muy específico para poderle pedir. Porque del momento en el que le pides es el momento en que te va a pasar a empezar a. a llegar. Pero por eso es la importancia de la estructura. Claro. Sí. Y como tú dices, el universo. Tú pides y va a ser lo que sea que tenga que hacer para que suceda. Entonces, por eso es que tienes que ser muy meticuloso a la hora de, de estar escribiendo tus metas y a la hora de estar pidiendo al universo pues lo que, lo que realmente quieres, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, que seas específico, que tenga ya un tiempo para cuándo quieres este, este esto que le estás pidiendo al universo, que realmente tenga un tiempo de para cuándo va a llegar y entender que puede llegar antes o puede llegar después. Pero va a llegar, eso es, lo, eso es lo principal, va a llegar. Y siempre que estés eh, pidiendo tus, tus metas, que siempre estés pensando positivo. O sea, siempre piensa en qué es lo que te va a generar que tú tengas esa meta o que te llegue a tu, a tu vida esa meta, qué es lo que va a generar en ti y que realmente te ayude a que todo el tiempo estés de forma positiva. Y... Que no te limites, o sea, no te limites a, a que si en este momento ganas cierta cantidad, a que si en este momento eh, no estás donde tú quieres estar en este momento, no te limites, o sea, siempre piensa en grande porque te lo aseguro que en el momento en el que tú tengas las metas muy claras, vas a hacer lo que tengas que hacer para que realmente se cumpla. Claro, fíjate que, que es importante el, el, el que los pongamos en positivos, es primera persona, positivos y presentes. Es, es importante que los pongas en primera persona porque... Digo positivos porque el, el universo no entiende negativos, o sea, positivos es que pienses en qué si sí quieres, o sea, en lugar de decir, yo bajo de peso, no, eso no es positivo, es yo peso tanto, eso es algo positivo, ¿verdad? Claro. O sea, es como el ejercicio que les digo, no pienses en tu mamá, no pienses en tu mamá, no pienses en tu mamá, no pienses en tu mamá, ¿En qué pensaste? Pues en tu mamá. ¿Por qué? Porque el, el cerebro no acepta el no, entonces por eso es específico, medible, alcanzable, orientar resultados con tiempo, eh, en primera persona, en tiempo presente y positivos, o sea, asegúrate de que realmente, y piensa en grande, ya son cuatro, eh, uh -huh. asegúrate de que los pongas positivo y que esa meta que estás pensando pienses el doble o el triple. Lo peor que puede pasar es que llegues a la mitad de la meta, pero pues ya duplicaste ventas, entonces eso es algo muy muy poderoso. Uh -huh. Entonces, estructura tus cinco metas de un año, puedes tomar la pluma ahorita si quieres, anótalas o... Eh, compra el libro, métete a la página y ahí viene De hecho, eh, te vamos a regalar a la gente que, que se suscriba ahí a la página de Instagram eh, Es empresario de alto rendimiento.com Digo, empresario de alto rendimiento, eh, arroba empresario de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, para que se metan ahí en Instagram, les vamos a regalar un, un audio de Cristaliza Tus Sueños eh, Ahí nada más nos ponen que vienen de aquí el podcast eh, Pero bueno, entonces metas a un año, después va a ser lo mismo con cinco metas a cinco años y con cinco metas a 10 años. El objetivo es que esas 15 metas las tengas súper estructuradas para poder dar seguimiento a tu plan a 10 años, ¿verdad? Porque básicamente lo que estás haciendo es una planeación sí. estratégica de tu vida. Es correcto. Después de eso, viene unos 5 y 10 Ya lo revisamos, si te fijas estamos siguiendo La metodología del pie de la letra y aunque no lo sabemos De memoria, pero el chiste es que no se nos vaya a pelar Ni un punto, eh, tienes que hacer tu plan de acción Tu plan de acción Un plan de acción lleva un qué, un quién y un cuándo Claro eh, Tienes que saber, por ejemplo, para la meta Yo lo que te recomiendo es que Tus cinco metas, una sea de dinero O sea, equilibra la ¿eh? otra sea personal Otra sea física Otra sea de salud Y otra sea de caridad, familia eh, va a ser un plan de acción O sea, por ejemplo, para llegar a tu peso ideal ¿Cuáles son las 15, 20 acciones? ¿Quién y cuándo las vas a, lo a lograr? O sea, ¿qué fecha probable? Entonces, estructura tu plan de acción Estructúralo a nivel de detalle Yo te recomiendo que te entrenes O sea, entrena, entra a los cursos Entra a los talleres, compra libros O sea, tienes que tener una biblioteca tan grande Que te ayude a lograr tus metas Y eso es la importancia de estarte Entrenándote y educándote Sí, es correcto, eso... Realmente te ayuda a que tengas un enfoque y es un plan, o sea, es un camino que tú vas a hacer para que realmente, como ahorita decíamos en tu planeación estratégica, vas a tener un paso a paso de cómo lo vas a lograr y cómo poder hacerlo más rápido y más fácil. Entonces, el primer paso son los reconocimientos: reconocete, escribe tus cinco reconocimientos. Número dos, escribe tus 50 metas. Yo te recomiendo que lo hagas en papel: o sea, en papel, compra el libro, ahí vienen todos los links para todos los formatos que nosotros utilizamos. Eh, caridad, digo, perdóname, escribes tus 50 metas y después empiezas a estructurar 1, 5, 10 años a um, caridad, equilibrio, eh, equilibrio en todas las metas que es dinero, eh, relaciones, viajes, o sea, estructura, que todo tenga estructura y pones las 5 metas principales a 1, 5 y 10 años. Haces tu plan de acción, tienes que un plan de acción para cada meta, eso es muy importante. Es correcto. Y por último, hacer tu tablero de visión, o sea, hacer tu tablero de visión y hacer tu video. Eh, yo he visto todos mis videos de todos los años, ayer estaba en una repasada y es impresionante cómo se empieza a manifestar todo muy rápido. No es cuestión de suerte, es cuestión de diseño. ¿eh? Entonces el video, hay gente que nada más se queda con el tablero de visión, yo pienso que hagas tu tablero de visión y hagas tu video porque eso hace que lo sientas más vivo y aparte lo puedes llevar cuando estás en el carro, lo puedes llevar en todos lados. Entonces es un video, el video básicamente es tus metas en video. O sea las cinco metas a un año en video, tus cinco metas a, a cinco años en video, o sea, hay una historia de cómo va a ir ocurriendo, o sea, tiene que ser algo muy sencillo, no algo muy elaborado. Sí, que también puedes llegar a utilizar la herramienta de, de grabarte, ¿no? De grabarte y tus metas todo el tiempo y cuando vas en el carro, cuando quieres prepararte, pues vas escuchando el audio de lo que tú quieres lograr y te va a ayudar a programarte también de, de esta forma. Correcto. Es una estructura, es un sistema, tener la vida... De tus sueños, tener el mejor año De toda tu vida, de la historia Es cuestión de sistema, es cuestión de metas Haz tu video eh, Haz algo muy sencillo Puedes meterte a, a, al teléfono Y ahí mismo editar O sea, no necesitas mandárselo a alguien profesional O sea, entre más sientas que es tuyo Más vas a poder manifestarlo Hay una Hay una herramienta Que dice se llama Brian Weiss la persona que, de, que escribe mucho sobre la ley de la atracción y también viene de Nikola Tesla que ellos lo que hacían era visualizar por 17 segundos cada meta y al visualizar 17 segundos cada meta lo que dice es que el campo cuántico que está alrededor hace que atraigas acciones gente que va con respecto a esa meta entonces si tú en la mañana visualizas tus metas a mediodía visualizas tus metas y en la noche visualizas tus metas lo que va a pasar es que vas a traer cosas, claro. gente, acciones con respecto a eso. Sí, es correcto. Entonces, como dice Brian Weiss, como dice Tesla, como dice Neville, eh, Goddard, son, esas son herramientas, utilízalas para que puedas atraer la vida de tus sueños eh, y que logres todo lo que quieres en esta vida. Es correcto. Y es cuestión de que lo diseñes y hagas que suceda. O sea... No te quedes en esa línea delgada de si va a pasar o no. O sea, tú todo el tiempo es, tienes que estar pensando de que así va a ser. O sea, si tú lo quieres, va a suceder en la medida en la que tú trabajes para que las cosas sucedan. Claro. Y ahora, aquí lo importante es que mínimo, mínimo por 45 días seguidos. Yo te diría que todo el año lo hagas. Eh, te pares y lo primero que hagas es ver tu video, escribir tus metas. Yo lo que les pido siempre a los muchachos es que en la mañana escriban tres, metas, tres veces sus metas. A mediodía seis veces y nueve veces en la noche. Ese es el 369, que es el poder de atracción que Tesla descubrió como un sistema porque lograba muchas cosas. Tesla es una persona que logró más de 300 patentes. y son muchas cosas muy poderosas. Y estas cosas están medio locas, pero simple y sencillamente lo que haces es atraer. Entonces, cuando las escribes, yo les pido que las escriban con la mano izquierda en su libreta de metas. Diario, lo que empieza a suceder es que se empieza a dar, empiezas a traer entonces en la mañana te levantas escribes tus metas eh, ves tu video, haces tus burpees que es básicamente la hora de poder horas y agradeces, orar y agradecer por mínimo por 40 días ¿eh? Eh, haces tu agenda o sea, tienes que decidir cuál es tu agenda y plan de acción porque tienes que saber qué es lo que vas a trabajar con respecto a tus metas si te fijas es una estructura no es nada más, perdón Tener las metas y decir ya, claro. te este, paras todos los días, ves tu video, escribes tus metas, horas y agradeces, bendices, o sea, conéctate, haz tus, tu ejercicio pensando en tus metas, escuchando tu música poderosa, tienes que escribir tu agenda, tienes que saber cuál es tu plan de acción, darle seguimiento, si te fijas va conectado la hora claro. de poder con el cristaliza claro. tus sueños porque es muy poderoso el realmente estructurarlo de esta manera y repetirlo en la mañana, mediodía y noche de tus métodos, ¿verdad? Los escribes tres veces, seis veces, nueve veces, tienes que escribirlas, y seguir tu plan de acción. Sí, sí, de acuerdo, y esto es parte de una metodología, o sea, esto funciona, te va a funcionar, y te lo prometo que si tú eres disciplinado, que ya hemos hablado sobre esto, que si tú empiezas a ser disciplinado con esta cuestión, lo único que puede pasar es que te vaya mejor, entonces empieza a hacerlo y te lo prometo que vas a tener un, un mejor resultado que lo que has tenido hasta ahorita. Es correcto. Y pues bueno, es una metodología muchachos, acuérdate, párate, haz ejercicio, haz tus burpees, escribe tus metas, escucha tu música poderosa, estructura tu agenda y durante el día sigue tu plan de acción y escribe tus metas mañana, mediodía y noche. Parece magia, pero pues es realmente el estarte enfocado y obsesionado. Si quieres tener la vida de tus sueños, si quieres tener el mejor año de tu vida, enfócate, obsesionate. Y obsesionate no es algo malo, sino es una acción del cerebro donde repetidamente está pensando sobre una meta que quiere. Entonces, se va a dar la meta, vas a tener la vida de tus sueños y el mejor año de tu vida es cuestión de diseño. Es correcto pues bueno, Coach Misa, un placer un gusto como, como siempre. siempre este coach puedes entrar si quieres a, a la página eh, nosotros damos asesoría a empresarios como tú, comparte este video con la gente que sabes que le puede ayudar, aquí está el libro de la metodología que acabas de aprender el día de hoy y por favor entrénate, tenemos taller de, de, hecho, de, de estructura de metas Siempre a mediados de enero. Entonces puedes pedir informes si quieres. Te mandamos un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones este 2023. Y a darle con todo. Es el único taller de poder sin límites que tenemos en el, el año. año. ¿Por qué? Porque es demasiado poderoso. Y te va a ayudar a que puedas estructurar tus metas. Y que tengas la metodología que te acabamos de enseñar. Entonces es único porque realmente es algo invaluable. Entonces aprovechalo. Eh, aprovechala. No Tenemos promoción por fin de año. Sí. Tenemos ahorita promoción por fin de año, entonces entra a la página de empresarioaltorrendimiento.com y vas a ver la promoción que tenemos exclusiva para ti. Entonces, pues te deseamos un excelente fin de año y empieza o termina el año con todo para que puedas empezar de una forma similar. Gracias, que lo bendiga. El sistema Rockefeller te va a dar las herramientas y estrategias para hacer que tu negocio crezca hasta 20 veces más en un periodo de 10 años.